Pequeño stop para um, tomar un cafecito y recibir. No, son si 7. Y ahora nos estamos preparando porque vamos a ir a hacer radio. Radio. A lo loco.cl. Vamos, sintonice, sintonice. Hablamos pura mierda, pero. Vale. Hey guys. Oh, ¿Están a lo loco? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Están a lo loco? Bueno, estamos ¿Cómo, ¿Cómo preparando Radio a lo loco. Esta edición no salimos a la hora. Estoy súper decepcionado. Estoy súper decepcionado, guatón Ya, nos vamos. Adiós, adiós, adiós, adiós. Todo súper buena la radio. Pero lo que puedo decir es que hay un guatón. Hola, tío. ¿Cómo estás. Me vine más temprano a la pega. Me regalé un cafecito porque lo logré. Pasó el día 66 y no fumé, entonces doy por finalizado el proceso de dejar de fumar y ahora me considero un no fumador, un ex fumador, un adicto en rehabilitación, ¿cómo se le llama un fumador que ya fuma? Hmm. Se acabó el día, compadre, nos vamos para la casa y hay frío y es bacán, soy invernista, mi compadre Vicente no, es no. veranista están ellos acá, acá. Vamos, Que te vaya bien. Descansé. Te... No. Últimamente con Vicente estamos hablando, hemos estado hablando caletas sobre el blog y, y traer más suscriptores. Como que le he estado dando vuelta a cómo hacerse famoso. Cuando empecé con los blogs escritos, había un dicho que era: si no tenías un troll, si no tenías un hater, tu, tu blog no era famoso. Tu blog, tu opinión, tu punto de vista, ¿lograba enemistad y fricción en el público? Lo había logrado. De ahí que mucha gente como que se creó un personaje y empezó a buscar esa oposición, esa fricción en otros. Y puta funciona, porque la gente lo hace porque funciona y funciona rápido. Y yo no estoy ni ahí con eso en verdad. Yo quiero que como hasta ahora este canal ha estado súper buena onda. El miércoles pasado me levanté con 243 suscriptores. Y después del video de la de la felicia, caleta. A los nuevos llegados les tengo dos listas que les recomiendo. Está esta, que son mis episodios favoritos, y lo otro es el esta otra, que son los vlogs de este año. Ojalá sea el comienzo de una linda vista. Vean, en el definido salió un artículo sobre la moda de ser pesado y por qué hay que funarla. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una tendencia a ser muy pesado amparado en el argumento de decir las cosas como son. ¿no? O no tener filtro. No sé, sea, demostrando una inteligencia más o menos falsa en la incapacidad de decir las cosas de la mejor manera y asertiva. El artículo eh, invita a funar la mano. Y en eso yo estoy de acuerdo Hoy día en internet Lo peor que puede pasar Es la indiferencia Nadie sepa qué quieres decir Qué has dicho O qué vas a decir No sabes quién eres Funar la mala onda Es darle cabida Es darle espacio Es darle rating Yo voto por no darle nada No darle espacio No darle tiempo No darle energía ¿Y por qué lo creo? que dijo Casey Neistat En el blog 28 del año pasado? Ser amable Es trabajo duro Además de ser Hacerte ver como un idiota es poco inventivo y poco creativo. Básicamente es ser flojo. Y eso no tiene ningún mérito. Haz lo tuyo, haz tuyo.